...el que reside en España pueda tener derecho al sufragio en las elecciones municipales. Los requisitos son la reciprocidad, la residencia y la inscripción en el censo, en un censo electoral. La reciprocidad es que solo puedan optar a, a ejercer este derecho personas de países donde eh, que tengan un tratado, que tengan firmado un tratado o un convenio de reciprocidad con España. ¿Y? residir legalmente durante 10 años de forma interrumpida en España. Un latinoamericano, dos años de residencia legal en España. Por tanto, antes de esos cinco años que, que dice la ley que puede votar, ya un ciudadano latinoamericano ya tiene, un ciudadano ya tiene la nacionalidad española. Por tanto, le sobra esa... ¿Y por qué decimos, o oh, yo encargo, aparte de que soy marroquí? ¿Por qué? Porque la comunidad más grande, la que más sufre racismo y la xenofobia, que es algo histórico, no es nuevo. No es nuevo aquí en España y tenemos que decirlo porque es la realidad y no la podemos negar. Y aparte por la parte de muchos responsables políticos y el auge de la extrema derecha que estamos viviendo hoy en día, que también eso puede... Eh, puede contribuir el, el, el, el derecho de poder eh, votar pues pienso y pensamos desde nuestra asociación que eso puede contrarrestar un poco pues esa xenofobia ese racismo o ese discurso eh, de los políticos que algunos algunos eh, que no no vamos a generalizar porque no sería justo, no es así, hay muchos políticos de, distintos, de distintas formaciones que hemos tratado con ellos y son gente que están a favor de esa integración, están a favor de este programa que estamos presentando pero hay otros que necesitan de esto para arañar algunos votos.